Buenas, buenas, ¿cómo van? Ay, Dios mío, a mí me tocó transmitir desde el celular y es la primera vez que lo hago. A ver que no me pase nada por acá. Mierda, ¿sí? se cayó. ¿Cómo van? ¿Cómo están? ¿Quién se va conectando por ahí? Ahí los voy viendo. ¿Cómo va la cosa? A ver, yo me meto por aquí en los comentarios. Chichin, Me toca el computador. Cosas, estoy súper preocupado porque mi computador está fallando horrible. No se imagina qué cosa tan berraca. Buenas, Jime, ¿qué más? ¿Cómo estás? Hola, Yeka, ¿cómo vas? ¿Bien o no? ¿Cómo van? Váyanme hablando por ahí, es la primera vez que transmito desde el celular. ¡Hola, Sandra! Y estoy súper en no se imaginan, estoy todo preocupado porque mi computadora está todo mal, casa volvió a reiniciar. Le sale un error todo raro y se reinicia todo el tiempo, no sé qué voy a hacer. No sé qué voy a hacer, pero bueno. <ríe> Hola, Luisa, Alfredo, Andrea, ¿cómo están? Buenas noches para ustedes, no buenos días para mí. Estoy por aquí en Vietnam, más exactamente en Hanoi, en Hoi An, <ríe> eh, porque estoy por acá, en una aventurilla, con, eh, compartiendo con un amigo que hace mucho no veía, y bueno, viviendo un poquito la vida. Hola, Viole, hola, Isa, súper emocionada con esta lectura, hola, Linda, hola, Mari, bien, bien. Estoy acá, <ríe> pues, digamos que todo va muy bien, todo va excelente, eh, Excepto que mi computador está fallando horrible, está muy mal, estoy muy preocupado, no sé qué voy a hacer, porque por supuesto es muy difícil acá mandarlo a reparar, no sé qué es lo que le pasa, pero bueno, eh, va bien Asia, me encanta Vietnam, lo que sobre todo me encanta es la comida, he comido delicioso acá, además muy barato también, cuando uno viene de Francia todo le parece barato, entonces estoy muy bien por eso, eh, y expectante porque esta semana ya empiezo como a buscar a ver eh, Trabajar, eh, que voy a dar unas clases de inglés en unos institutos Espero que salga súper bien Y obviamente seguir acá en Vietnam haciendo contenido Tengo preparados los videos de toda Francia Tengo un tour de librerías en Lyon Tengo una visita a la casa de una amiga que tenía libros súper antiguos No se imaginan, libros de... Manuscritos del año 1300 Una cosa de locos Libros eh, eh, Manuscritos eh, Libros incunables de 1400 Cosas locas, cosas muy bonitas Cosas fantásticas, hice ese video También está el video De las librerías de París El de Rayuela Y tres videos De visitas a los A los Por aquí hay un perrito, no lo no van a alcanzar a ver Pero por allá está, se llama Little Bird eh, y en París está también el de Tres Cementerios visitando a escritores Así que hay mucho contenido por ahí, pero como les dije, mi computador tiene problemitas, entonces estoy preocupado Pero bueno, el resto todo bien, pregúntenme lo que quieran, les cuento el chisme que quieran Porque estamos para eso, vamos a inaugurar el CLE, la mitad evanescente de Brit Bennett eh, la lectura del CLE de este mes, recuerden que también además de eh, esta lectura tenemos la lectura de Viole que es La guerra no tiene rostro de mujer de Svetlana Alexievich que empieza el jueves, así que ahí se pueden inscribir en la tienda del estante eh, A ver yo veo que me comentan por acá por el chat eh, A ver yo me desatraso, hola, hola Gabi eso sí, porfa, dale me gusta. Hay 16 personas conectadas, 4 me gusta. A ver pues, ¿qué pasa? Bien conectaditos acá, para que sea bien cool este en vivo. Bote eso a la basura, dice William. ¿Qué? ¿El, ¿El computador o qué? Oh, oh, te envío desde el fondo de mi corazón. ¿Por qué? Bueno, les quiero decir que no todo en la vida es tan fantástico. Estoy también muy preocupadito que por no muchas la cosas. Vida es tan fantástico. Oiga. Estoy está bien preocupadito por algunas cosas, por encontrar el trabajo, por este computador que está muy mal, <risa> me tiene muy preocupado eso, eh, y bueno, uno siempre extraña la casa, extraño muchísimo la comodidad de trabajar desde mi casa, en el estudio, con la pantalla grande, estar tranquilo, tener a mi mamá cerca, a mi novia todo es muy bien pero uno también extraña cosas eh, entonces nada por eso siempre les digo que me encanta hablar con ustedes por acá porque son personas con las que hablo demasiado con las que me encuentro cada ocho días entonces me encanta que me acompañen en este en vivo que nos juntemos que conversemos así que muchas gracias por conectarse eh, porque además <ríe> si en Francia estaba solo acá lo estoy un poquito más aunque estoy en la casa de un amigo. Después les hago el tour, miren, tiene una biblioteca lo más de buena. Les gustaría que hubiera tour de la librería de la biblioteca de mis amigos. Hay libros buenos. Eh, si quieren lo hago. Comenten si les gustaría ver los buenos libros que tiene, la verdad. Hay unos muy buenos. Y además, ¿saben qué también hay? Está 100 años de soledad en Indonesia. En Indonesio, en, Indonesia, en Java. es que es el? Vas a Indonesia, que es el, el idioma de Indonesia, creo. <risa> Eh, y mi amigo me lo compró, lo tiene por allí Así que hay cosas buenas 20 personas conectadas, 13 me gusta ¿Qué pasa muchachos, muchachas? Denle me gusta o no me gusta también <risa> eh, Pero manifiestense Bueno, a ver yo veo que hay por acá eh, Hola Sergio, ¿cómo vas? Qué bueno verte ¿Tiene algún significado la portada de esta novela? Miren, yo, hace, yo como dije en Instagram, casi no me doy cuenta, son dos caras acá cruzadas y muchos colores. Yo creo, empecemos a hacer teorías, después veremos más, pero creo que obviamente tiene que ver con las dos gemelas, Estela y Desiree, que están obviamente sobre eh, sobrepuestas, o sea, son casi una persona, se mezclan sus colores. Ya veremos que. Pero yo ya empecé el libro, de hecho ya voy como en la mitad de la primera meta. ¿Cómo van ustedes? Ya empezaron el libro, eh, no lo han comprado, eh, por ahí Mane me decía que todavía no lo había comprado, que le iba a llegar. Eh, yo ya lo empecé, me ha gustado mucho, pero también tengo quejas de la traducción. No ¿Se imaginan? ¿Ustedes han visto eso? ¿Cómo van con el libro? Váyame contando. Mientras vamos avanzando en esto. Bueno, como les dije, hoy vamos a hablar de, de chismecito, si quieren saber chisme, les voy a contar algunas historias Pero también vamos a inaugurar el CLE y vamos a hablar de qué nos espera, y es que nos esperan cosas muy buenas Ay, cómo así Gaby, que no ha terminado la anterior, métale, métale ¡Juan Diego! Qué bueno, Juan Diego, volverte a ver por acá, me encanta, me encanta que estés aquí en el CLE otra vez te extrañábamos, va a ser muy bueno hablar contigo. Ojalá estés bien conectado. Esta lectura va a estar muy buena, sencilla, ligera, creo yo. Así que genial. A ver. Viole quiere tour, Gaby tiene tour. <risas> Mari quiere tour. Bueno, va a hacer el tour. Eh, excelente, Juan Diego. A mí me ha encantado. Lo inicié hoy. Va muy bueno. Sí, señoras. Va muy bien. Va muy bien. Ah, eh, por acá también está Isa. Isa, ¿qué más? Bueno. Vean, les tengo noticias, les tengo noticias Este que va a estar movidito Primero que nada, pues eh, ya saben, vamos a tener las reuniones igual Domingos a las 11 de la mañana de ustedes en Colombia eh, Para mí a las 11 de la noche eh, Me ha tocado esta vez, pero genial Y eh, mmm, lunes a las 8 de la noche Que para mí será martes a las 8 de la mañana <ríe> Entonces así van a ser las reuniones Quiero también hacerle alguna aclaración, nosotros les enviamos el calendario de inicio, eh, el calendario de lectura, lo enviamos eh, al correo, volvemos a enviarlo al WhatsApp, sobre todo porque hay un cambio, había un errorcito para que lo vayan cambiando de una vez, de todas maneras les llegará el calendario, pero este es el error, la primera meta va hasta el capítulo 5, o sea, terminar el capítulo 5, no leer el 6 de la segunda parte. Listo. Ojo pues ahí para que estén pendientes. Vamos a leer hasta eh, la primera semana, hasta el capítulo 5 de la segunda parte. Listo. Claro ahí. Ahí terminamos. Es no comenzar el 6. El 6 lo comenzamos con eh, en la próxima semana. Listo. Claro ahí. Ese es. Y la segunda semana comienza ahí y termina en el capítulo 6. Eh, eh, perdón, en el capítulo 11 de la cuarta parte Es decir, para empezar el capítulo 12 Sin leer el capítulo 12 Listo, queda claro Y hasta el final Entonces la primera semana Va hasta a, hasta el in del inicio, hasta el capítulo 5 O sea, terminarlo No leer el 6 de, de la segunda parte La segunda semana es empezando el capítulo 6 Hasta el capítulo eh, 11 de la cuarta parte y la tercera, leyéndolo, ¿cierto? Y la tercera semana empieza leyendo el capítulo 12 de la cuarta parte hasta el final. ¿Listo? ¿Les queda claro ahí? ¿Les queda clara la, la, la cuestión? Eh, bueno. Si no nos equivocamos, no es el Cle. Es verdad. Si alguna vez a ustedes les llega un correo súper perfecto de un supuesto Cle y, y está todo bien, pues, duden es una estafa. Bueno, a ver qué hay aquí. Ya, Viola ya llegó a la meta mal puesta. esto, ah, te falta un capítulo. Está Luisa, ¿qué más? Luisa apenas está empezando el libro. Noté lo de la traducción. Algunas palabras no tan acertadas. Bueno, eso hay que irlo comentando en el grupo de WhatsApp. Hay que irlo comentando. A ver qué es lo que hay. Eh, venga, yo les quiero. Ay, yo no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo me tocó conectarme desde el envío en mi cuenta personal entonces les voy a mandar ahí el enlace de, de la lectura del CLE eh, el enlace pa para inscripción para los que no se hayan inscrito eh, eh, ay, yo les estoy mandando por acá el enlace pero no se puede tiene que ser desde la cuenta, sí, pero... Sí, yo estoy mirando acá desde el, desde el celular si me da la autorización del, el, el, del, del mensaje, pero ni siquiera me llega. ¡Qué chanda! Bueno, eh, sí, uno debe autorizarlo, pero me debería salir acá para autorizarlo y no me sale. Así que bueno. Ya saben que se pueden meter a tienda.alestanteliterario.com Igual aquí en la descripción del en vivo está el enlace para que se inscriban a este cle. Para que se unan, todavía pueden hacerlo. Empezamos hoy. Eh, pero toda esta semana pueden hacerlo. Recuerden además que estamos en la, en la campaña para el clé gratis. El clé de aniversario. Donde leeremos novela de ajedrez de Stefans Fight. Que va a ser dentro de dos semanas, más o menos. Listo, bien pendientes. A ver qué hay por acá. Esa <ríe> charra. Ya no lo puedes. Y no lo puedes compartir por el chat. Es que precisamente. A ver yo veo si me toca. Listo, bueno, me salí. Toca hacerlo así. ¿Qué le vamos a hacer? A ver, yo no puedo escribir por acá por el chat. Ahí esto de los chats. En. En. Esto de transmitir por acá está muy berraco. Bueno, parece que no puedo escribir. Qué chanda. Bueno. <risa> Bueno, mis queridas, está muy difícil esto de transmitir por el celular. Espero que mi celular, mi computador se mejore, porque la verdad, <ríe> si no sería muy difícil. Pero bueno, seguimos con la transmisión. No el enlace en WhatsApp, el correo del grupo de WhatsApp. Eh, Rosa, ¿no te ha llegado? Tienes que fijarte bien, por favor, eh, fíjate bien. Si no te ha llegado en otros correos, si te llegaron... El resto de los correos del estante de, del CLE <coughs> <Ay. ríe> Si te llegaron el resto de los correos del CLE Te debería haber llegado este Si no te ha llegado me escribes por a Instagram eh, Y yo te lo envío personalmente Listo, es muy sencillo O me, es, nos escribes un correito y yo Respondes a alguno de los que te haya llegado Y te lo mandamos ahí, listo Pero muy raro que no te haya llegado pues Entonces Rosa, ojo pues con eso Bueno, eh... Entonces, vean, les tengo sorpresas que vienen en este CLE. ¿Qué sorpresas? Vamos, por supuesto, a tener la lectura durante tres semanas. Ya les dije la corrección de las metas. Y sobre todo, vamos a tener CineCLE. Vamos a tener CineCLE, -er, CineCLE. -er. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Quién ha estado CineCLE? ¿Les gusta el CineCLE? ¿Quién no sabe qué es el CineCLE? Comenten ahí en el chat. Me gusta leerlas porque es que realmente se siente uno menos solo cuando escribe. Entonces, entonces pongan ahí en el, en el, en el chat eh, Qué creen si, creen, si sabían que tenía adaptación el libro En realidad no lo tienen Pero si les gusta el cineclé Si les gusta ver películas relacionadas con los libros Si no saben qué es el cineclé Puede ocurrir también eso a las personas nuevas Y yo les voy contando qué es esto del de cineclé Y mientras tanto les voy acá preparando Eh... La película que veremos al final de la lectura. ¿Y qué día será? Pues si la lectura termina el domingo 2 de septiembre. Recuerden que la primera reunión es el domingo 18. Luego la lunes, el lunes 19. Y así la siguiente semana. El CLE terminaría el lunes 3 de eh, octubre. Y el domingo 2 de octubre. Pero el cine CLE sería el sábado por la noche. Sábado más o menos 8 de la noche para ustedes. Domingo 8 de la mañana para mí. Y veremos la película que se llama A ver yo qué dicen, no sabes qué es, no en el Cle no sé qué es el Cine CLE. Eh, ¡Excelente! Hola Silvia, ¿cómo estás? Bienvenida a este en vivo. Hoy estamos hablando de cositas, pero también hablando de este libro que comenzaremos a leer en el CLE. Eh, si quieres inscribirte al club de lectura, Silvia, puedes. Eh, Puedes eh, inscribirte todavía Creo que se conocen Silvia Viviole Así que qué bueno <risa> Bueno, chicas Dice Luisa que es no en el Y no sabe qué es el cine CLE Luisa, el cine CLE es el cine club del CLE Es el, el momento del club Donde vemos las películas del libro Sea adaptaciones propiamente de la lectura O, eh, libros, eh, o películas muy relacionadas con la trama del libro Esta vez será así esta, este libro no tiene adaptación aunque HBO eh, cumplió, cumplió los derechos para hacer una serie eh, Pero sí hay una película en Netflix que es muy parecida eh, en la trama eh, a este libro Es muy reciente, es del 2021 y se llama Passing En español está como claro oscuro, está en Netflix Y miren qué parecida es la trama Se trata de una mujer negra que en los años 20 en Nueva York eh, tiene un reencuentro inesperado con una amiga de la infancia de y que, que ha vivido que ha, ha pasado su vida como blanca cierto se ha hecho pasar como blanca y ellas se vuelven a reencontrar y pues lo que pasa supongo que es muy interesante no es la película por supuesto pero ya vemos que es muy parecido al libro cierto están dos personajes aparentemente eh, de raza negra o con rasgos o antes ha pasado de raza negra uno vive eh, una vida de negra y otra vive una vida de blanca. Y son eh, evidentes las diferencias del trato que han, eh, que han eh, tenido en la sociedad. Eh, las diferencias eh, en derechos, en, en beneficios, en libertades que han tenido. Así que es muy interesante. Esa es la película que veremos en el cine -cle. entonces será el... El sábado primero de octubre Ese día será la, el, el cineclé Para ustedes en la noche y para mí el domingo 2 Y lo vemos sincrónicamente O sea, yo pongo la película, le doy play Y todos la vemos al mismo tiempo Así es la dinámica del cineclé Mis queridas, eh, Luisa, tú que no sabías eh, Hola Luis, el libro Passing es excelente Ah, mira, linda, es... es esa sí es adaptación de un libro Ah, mira, no sabía, va a leerlo Linda, dinos el, el nombre de la autora Para tenerlo ahí pendiente eh, Muy interesante Yo empecé la película pero me quedé dormida Ahora tendremos interés para prestarle más atención <risa> Ah, ya pues Luisa No sabías que era el cineclé pero sí sabías cuál era la peli Bueno Seguimos acá en el video inaugural Del de Cle, la mitad evanescente Vamos eh, Recordando que este Cle Es que tenemos acá en septiembre El Acabamos de empezar el día de hoy, se abrió el grupo de WhatsApp. vamos a empezar por ahí la discusión compartir nuestros avances, nuestras impresiones y las reuniones serán sábado perdón, domingo y lunes, depende del grupo que hayan elegido recuerden por favor llenar el enlace, el, la, el formulario que les envió por WhatsApp, que les llegó al correo si alguien se quiere inscribir eh, a este club y está aquí conectado en el envío porfa coméntenos y yo les digo cómo eh, y si alguien que esté inscrito no le ha llegado información, pues también, eh, manéjense. No mandas, no, no mandas otro tráiler. Este mes hay muchos correos del CLE. Ah, sí. <ríe> no, linda. Ese es de, de, de novela de ajedrez. Sí. Debería de mandarles el trailer de, de, de, de, del de Passing también. Buena idea. Eh, bueno. Sí, esa película nos la compartió Julio en el chat de los VIP. Eh, <ríe> Linda, espero que ya esté todo claro. <ríe> bueno, eh, ya nos dijeron, ya hablamos varios por acá que, que ya empezaron el libro, que les ha empezado a gustar, hay muchas cosas que me gustan a mí. Siempre son interesantes estas historias de pueblos pequeños, hay temas que vamos a conversar mucho en el CLE, eh, porque este tema de un pueblo pequeño con sus demonios, eh, eh, siempre es muy interesante, o al menos es, uno puede eh, es, identificarse mucho en él, muchas personas somos de pueblitos pequeños, eh, y siempre hay como muchos personajes muy pintorescos, siempre hay muchos tropos, entonces vamos a ver eso, qué interesante, pero también el tema central del libro, que es el racismo y la identidad, ya empezamos a ver cosas muy interesantes, eh, también veremos cómo es esto de que es la heredera de Toni Morrison por ahí Walter eh, en el chat decía eso eh, que quería verlo yo no he leído Toni Morrison por ahí tenemos un Toni Morrison fantasma en un Klinglish en un Klinglish pero algún día vendrá pero los que hayan leído Toni Morrison pues nos dirán si es verdad esto que dice la crítica de que Britt Bennett es como la sucesora de Toni Morrison así que bueno eh, Becky, Becky, únete Tú ya sabes que tienes tus beneficios Tus beneficios CLE, Becky eh, Si tienes dificultades Ya sabes que nos puedes hablar Y siempre serás bienvenida al CLE Becky, por supuesto, cómo no, solamente es que nos hable Y listo eh, ¿Cuál chat VIP? Eh, ah, Gaby, es que cuando Cuando uno se escribe demasiados CLE Y todo, tenemos un chat de algunos de, de, de los VIP Que hemos hablado durante muchísimo tiempo entonces eso es algo que también el próximo año tenemos muchas cosas para, para afinar el próximo año, tenemos muchas ideas eh, para sacar nuevas versiones del CLE, para eh, fortalecer la comunidad, entonces el próximo año van a haber algunos cambios en el CLE que espero que sean para bien, estamos muy emocionados, son cambios como con respecto a la forma en que nos vamos a comunicar, eh, con respecto a cómo van a estar organizados los CLE, las lecturas que elegiremos. Eh, está muy bueno los cambios que ven el próximo año. Ya los estamos preparando, pero primero hay que terminar este año que todavía nos faltan buenas lecturas. Como la mitad de Evanescente eh, en Micle. Eh, el próximo mes tendremos a Rosa Montero con eh, El peligro de estar cuerda en octubre. Y en noviembre tenemos nuestra parte de noche de Mariana Enríquez en miscle En los de Viole tendremos en octubre La guerra no tiene rostro de mujer. Tendremos también Tras los Huesos de los Muertos, creo que se llama así, Olga Tokarchuk y Flor Púrpura de... Eh, siempre se me olvida cómo es que se llama, eh, esa, la de... Todos deberíamos ser feminista, Chimamanda, Chimamanda, ahí está. <risa> bueno, a ver qué hice por acá, eh, ¿con cuántas clases VIP? Mari, tú, es, tú vas en el, en el camino allá, tú vas muy bien. <risa> Eh, a ver, no tengo pereza Me uno a ambos Ah, no tengo vergüenza me Vamos, ve Vamos, Becky, una Yo estoy esperando que caiga la quincena para poderme unir Dulce Tú sabes que te puedes unir ya Y te esperamos, obviamente eh, Yo tengo el de Mariana Ay, qué bueno, ese va a estar buenísimo El de Mariana Enríquez pues madre, ese libro es muy grande, vamos a leerlo como durante seis semanas, Era el CLE más largo que creo que hemos tenido. No recuerdo si el de el de Roberto Bolaño de los Detectives Salvajes también fue de seis semanas, creo que sí, pero va a estar muy bueno, tengo muchas expectativas con ese libro de Mariana Enrique, en nuestra parte de noche, que empieza en noviembre. Eh, Mane, que adelante un poco de cambios en el CLE 2023. Eh, en diciembre el CLE pregunta eh, Luisa, en diciembre va a haber un CLE especial, eh, es un CLE precisamente hablando de uno de los cambios que vendrá en 2023, es un nuevo concepto del CLE, es un CLE muy especial, es un CLE que va a tener ciertas condiciones para poder entrar porque es un CLE eh, que queremos que sea eh, como una nueva forma de descubrir la literatura, esta semana en el correo les llegará esa información. Eh, muchos de ustedes ya tienen el acceso porque la condición para entrar es que se inscriban a dos o más CLE eh, de, de este año entonces, eh, entonces si se inscriben a dos o más CLE de aquí a que termine este año van a poder tener acceso gratuito a este CLE especial único, un nuevo formato, un nuevo concepto del CLE, ese es uno de los cambios precisamente que habrá eh, el CLE de, de diciembre es con novena bailable es una, no una novena bailable sino una novela bailable eh, a ver, adelanten algo para estar en el en vivo bueno eh, les voy a adelantar un poquitico la literatura eh, siempre eh, a ver, es que la literatura tiene muchos géneros tiene muchas formas y cada género cada forma necesita una forma diferente eh, de abordarlo una estrategia a la hora de por ejemplo leerlos en clubes de lectura entonces hemos empezado a considerar otros formatos del cle para poder eh, abarcar más géneros para poder abarcar otras formas de leer los libros eh, entonces esa será la forma en que, en que cambiará un poquito el CLE. No es que vaya a cambiar, es que se van a agregar nuevas formas de descubrir la buena lectura, como siempre nos gusta. Así que es lo que les puedo decir. Van a estar muy pendientes del correo porque esta semana les va a llegar muchísima más información de a poquitico. Eh, porque estamos muy emocionados por ese nuevo proyecto, Viola y yo. Así que van a estar súper invitados, por supuesto. Ese es uno de los cambios que habrá para 2023 más bien innovaciones cierto cosas que van a hacer que este eh, que este año esté súper bien el 2023 por acá que veo que había no sé si lo dije mal o había un malentendido es para los que hayan inscrito a dos o más cle a partir de septiembre esa es la condición a partir de septiembre y hasta y hasta final de septiembre o sea si tú te inscribes a dos o más cle de ahora hasta el 30 de septiembre vas a poder entrar a este CLE especial. Esa es eh, esa es la, la, la condición para poder entrar a este CLE único. Por acá está Mayra, que vienen, se vienen cosas grandes, como todo influencer, claro. Hola Mayra, ¿cómo estás? Eh, Jen ¿cómo estás? Ya tiene el de Rosa Montiel el de Mariana, excelente. A ver qué más hay por acá. Eh, di, di, di, di, di, di, di. <risa> bueno, excelente. Eh... Ay, como así, yo qué estoy diciendo, Violeta acá corrigiendo. <risa> yo hablo y dice lo que digo. Eh, bueno, eh, vamos a continuar entonces con eh, la, el, el, la agenda de esta inauguración de El CLE La mitad de Evanescente. Lo que nos sigue es preguntarle. A las personas que se han inscrito al CLE o que no se han inscrito al CLE, ¿qué dudas tienen? Eh, yo veo que ahorita Luisa tenía una duda de que no le había, eras Luisa tú, la que no le había llegado al correo. Es muy importante que se fijen si no les llegan a bandejas alternativas como la de promociones o a la de eh, notificaciones en Gmail, porque Gmail suele enviarlos ahí. Entonces fíjense muy bien eh, en todas las bandejas de entrada eh, para que les funcione. Y para que no se pierdan ninguno, les voy a dar un tutorial muy sencillo que les vamos a enviar también por el grupo de WhatsApp. Y es que cuando vayan, a, cuando reciban un, un correo del estante literario, por ejemplo en la bandeja de promociones, lo que hacen es arrastrarlo, le dan clic y arrastran ese correo a, a la pestaña de, de mensajes principales, de correos principales. Y eso va a hacer que todos los correos del estante literario les lleguen ahí y no se pierden nada. ¿Cierto? Entonces háganlo, sí, háganlo sí, si no lo han hecho. Eh, hola Walter, ¿qué más? Ahorita estaba hablando de vos. Eh, eh, ¿Qué te muevas con esta novela? ¿Qué me escogió? Ah, ¿Qué me con esta novela? Primero, que eh, había escuchado muy buenos comentarios, tanto de los influencers, eh, amiguitos míos de Colombia, como eh, de la editorial. Este libro me lo envió a mi Penguin Random House en su momento, fue como a principios de año. Yo se los pedí porque tuve una conversación con la editora, pues como con la chica que maneja el marketing. Y me lo recomendó ampliamente. Eh, también había visto muy buenas recomendaciones por ahí eh, en internet. Eh, lo había visto que aparecía varias veces en Goodreads y todo. Eh, y fue por eso, realmente. También, por supuesto, porque en el que tratamos de buscar un balance entre, entre autores y autoras de diferentes lugares, eh, entonces, ya nos tocaba un poco eso, nos tocaba un poco... Eh, eh, Estados Unidos, habíamos tenido William Faulner, ¿cierto? Con, con Luz de Agosto de Estados Unidos, ahora seguía una autora de Estados Unidos, de, de digamos esa parte del continente, ya habíamos tenido también suramericanos, europeos, la idea es también expandir asiáticos, africanos, pero es que siempre la idea es, es muy complicado... Eh, escoger los libros del CLE sobre todo para que les llame la atención, para que sean buenos y más que nada para que estén disponibles en los países entonces siempre hay muchas, muchas digamos condiciones para que podamos elegir una lectura así que esta fue esto, por eso estaba muy disponible en Latinoamérica en Colombia, en México, en los otros países está súper interesante el tema, había muy buenas críticas había tenido yo el libro Entonces esa fue la razón realmente linda eh, Les pregunto Les devuelvo la pregunta a ustedes ¿Por qué escogieron estar en este clé ¿Por qué se decidieron a estar en este clé específicamente? Les respondo la pregunta Bueno eh, Vamos a, a seguir acá Mientras ustedes Mientras ustedes eh, Siguen ahí respondiéndome eh, ¿Qué más tenemos? Eh, <risas> Vamos a hacer la lectura inicial en un par de minutitos eh, de, de la lectura, pero quiero que le presten eh, la primera tarea que les tengo, <ríe> como la querida Viole que les pone tareas en el cle. pues yo le tengo la tareita, la sugerencia, la invitación a que, a que cuando le suene algo muy raro en el libro, digamos que vean un orden de palabras extrañas en algunas frases, o una frase que no es del todo comprensible, que ustedes se detienen, o sea, están leyendo tranquis y, de por, y, y, y por un momento tienen como que detenerse para leerla, márquenla, márquenla porque así es que se detectan los errores de traducción o las imprecisiones de traducción. Yo ya he notado un par y me puse a mirar la, la versión original y realmente no sé por qué el traductor hizo eso. <risa> Hablando de traductores, vamos a ver quién es la traducción. Carlos Milla Soler es el traductor de este libro. Carlos Milla Soler. Ok, no sé quién es, <ríe> hay que buscar quién es. Vamos a ver qué hay? Se les la sinopsis la atrapó a Isa, excelente, me encanta, porque me escribiría el pago semestral, me gusta que me sorprendas. Ay, qué linda Gaby, <ríe> ese está muy bueno. Hablando de esos pagos semestrales y todo eso, eso va a ser una de las innovaciones del CLE el próximo año va a haber más beneficios para las personas que se inscriban a sus semestres, ustedes ya saben que tienen beneficios por eso, los beneficios son asegurarse el cupo, los beneficios son de grandes descuentos, no solamente en el momento en que compran la membresía, sino en, en, en, en la acumulación, ustedes ya saben, algunos que entre más se inscriban a, a los cles en un año más descuentos tienen el año siguiente, eso va a continuar, eh, y otros beneficios extra como acceso a grupos, acceso a noticias, acceso a otros beneficios, entonces esas son las cosas que tenemos planeados también para el próximo año, lograr hacer que las membresías tengan mucha relevancia, que ustedes realmente se puedan sentir miembros del CLE, que puedan votar por algunas de las, de las, de las iniciativas que vamos teniendo, eh, por los libros que elegimos, que puedan probar eh, los nuevos productos antes que nadie Las nuevas eh, innovaciones, las nuevas ideas, conceptos que tenemos en el CLE Así que siempre les agradezco muchísimo cuando se inscriben a esos eh, membresías eh, Porque realmente es muy genial Y por eso hay agradecimientos también a ustedes, beneficios eh, bueno, ¿qué, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Empezamos ya a leer el libro, la primera página, y así inauguramos eh, oficialmente este clé para que esta semana ustedes se sienten a leer, compartamos en el grupo nuestros avances y el fin de semana conversemos en la reunión. ¿Listo? Ah, mira, dice Walter eh, que la subasta por los derechos de tele televisión fue una carnicería entre los servicios de streaming. Oh, ese chisme hay que cogerlo. Eso suena muy, muy, muy, muy interesante. Y como lo dijiste, la subasta, carnicería. <ríe> bueno, ¿qué dicen? Mándeme ahí un emoji de manito arriba o de fueguito o de librito eh, para que empecemos de una la lectura inaugural de la primera página de la mitad de adolescente de Brit Bennett. Tengo de invitada a... Esperen, yo llamo a una amiguita dualipa que la tengo acá sentada que va a leer la primera página. <ríe> Como fuera, bueno, eh, listo, a ver, mándemela ahí, ya está, ya era. Aquí estamos listos ya. Listos. Listos para empezar. Listo. Vamos a empezar entonces la lectura. Está Sandra lista, Juandy, Isa, Walter. Vamos a empezar entonces la lectura de la primera página de El Cle eh, la del libro La mitad de Evanescente de Brit Bennett. Excelente. ¡Vámosla! La mitad de Evanescente de Brit Bennett. Capítulo 1. La mañana en que las gemelas perdí, perdón. <ríe> la mañana en que una de las gemelas perdidas regresó a Malar Lou Levon corrió hasta la cafetería para anunciarlo, e incluso ahora, pasados muchos años, todo el mundo recuerda la alteración de Lou cuando, sudoroso, abrió de un empujón las puertas de cristal con el pecho agitado, el cuello de la camisa oscurecido por su propio esfuerzo. Los clientes, medio adormilados, en un griterío alrededor de él. Eran unos 10. Si bien, posteriormente serían muchos más, los que mentirían y dirían que también ellos estuvieron allí, aunque solo fuera para simular que por una vez habían presenciado algo de verdad emocionante. En aquella pequeña localidad agrícola nunca ocurría nada sorprendente, no desde la desaparición de las gemelas Vines, ¿cómo se dice, Vines, Viñez. no Vines. Pero esa mañana de abril de 1968, Lou, de camino al trabajo, vio a Desiree Vines recorrer a pie Partridge Road cargada con una pequeña maleta de cuero. Presentaba exactamente el mismo aspecto que cuando se marchó a los 16 años. Su piel todavía clara, del color de la arena, solo un poco húmeda. Su cuerpo, sin caderas, le recordó a una rana movida, a una rama movida por una brisa tempestuosa. Avanzaba con rapidez, la cabeza gacha, y en ese momento Lou hizo una pausa, tenía algo de showman. Llevaba acogida de la mano a una niña de 7 u 8 años, negra como un tizón. De un negro a su lado, precisó, como recién llegada de África. La cafetería de Lou, Egg House se llamaba, se descindió en una docena de conversaciones distintas. El cocinero se preguntó si realmente era de Siré, ya que Lu cumplía las, los 60 años en mayo y por vanidad se resistía a ponerse sus gafas. La camarera afirmó que por fuerza tenía que serlo. Hasta un ciego reconocería a cualquiera de las hermanas bañes desde luego no podía ser la otra. A los parroquianos de la cafetería, que habían abandonado sus gachas de maíz y sus huevos en la barra, les traía sin cuidado todas esas especulaciones sobre la Baños. ¿Pero quién demonios era la niña de piel oscura? Podría ser hija de Desiree. ¿De quién iba a ser si no? Dijo Lou. agarró un puñado de servilletas del dispensador y se enjugó la frente húmeda. A lo mejor es una huérfana que ha adoptado. No me explico cómo podría haber salido de Desiree algo así de negro. ¿A ti te parece que Deciré es de las que adoptan huérfanitas, huérfanas? Ni por asomo, era una chica egoísta. Si algo recordaban de Desiree era eso, y muchos de ellos apenas recordaban nada más. Las gemelas se habían marchado hacía 14 años, casi tantos como los que hacía que las reconocían. Se esfumaron de la cama tras el baile del día del fundador mientras su madre dormía poco más allá en el mismo pasillo. Una mañana las gemelas apretujadas se miraban en el espejo del cuarto de baño cuatro chicas idénticas retocándose el pelo. A la mañana siguiente la cama estaba vacía, hecha como cualquier otro día, la colcha tirante cuando la hacía Estela, arrugada cuando la ocupaba de cire. Los vecinos del pueblo se pasaron toda la mañana buscándolas, llamándolas a gritos por el bosque, preguntándose estúpidamente si las habrían secuestrado. Su desaparición fue tan súbita como el arrebatamiento de los creyentes, quedando atrás el resto de los vecinos de Malar, los pecadores. ¡Listo! Ese fue el inicio de la primera hoja prácticamente de la mitad de evanescente cosas que me llamaron la atención cosas que a ustedes les llamaron la atención cuáles fueron primero que nada eh, me gustó mucho eh, como el tono algo me recuerda de el inicio de harry potter 4 del cáliz del fuego se acuerdan que empieza con la historia de, de este hombre a quien asesinan en el castillo de los riddle es como ese cuchicheo del pueblo es como esa historia cuando acá dice que en el pueblo no ocurría nada Y que además en el pueblo todo el mundo se inventa Que estuvo en un acontecimiento importante Aunque no estuvo Y fuera de eso por supuesto Me gustó varios elementos acá eh, la, Por ejemplo la distinción primera entre las chicas Que luego veremos más Estela que es más rígida deciré que es un poco más eh, eh, Más como más suelta, más despreocupada eh, Y nada más Creo eso fueron las cosas que me interesaron Sí Tengo algunas anotaciones por ahí Pero no las puedo decir todavía Las digo en el grupo ¿Cómo les parece a ustedes? ¿Cómo les pareció este inicio del libro? ¿Alguien ya lo había comenzado? ¿Varios ya lo habían comenzado? O oh, si alguien lo comienza con esta lectura que acabamos de hacer ¿Qué dicen? Bueno, por cierto, una de las cosas que me gusta de De Asia y de Vietnam es que Hay muchos frutos secos son muy ricos y muy baratos. Cosa me, que me encanta. Bueno. Vamos. 20 personas conectadas. 20 me gusta. El que llegue. Bienvenido. Y si no le ha dado like a este en vivo. Háganle. Denle me gusta. O, si, o denle no me gusta. Pero en todo caso. Manifiestense ahí. Eh, a ver qué dicen en el chat. ¿Cómo les pareció pues el libro? Este inicio. Vamos a empezar así. Este fue el inicio del CLE. Recuerden, eh, vamos a leerlo durante tres semanas. Eh, recuerden que la primera meta es hasta terminar de leer el capítulo 5 de la segunda parte. Es decir, al inicio del capítulo 6 es en la segunda semana. Vamos a leer hasta terminar el 5 de la segunda parte. La segunda meta es desde el capítulo 6 de la segunda parte hasta terminar el capítulo 11 de la cuarta parte, o sea, que la tercera semana empezamos con el capítulo 12 hasta el final, listo, ese era el errorcito que había, espero que lo corrijan y que estemos melos, está fácil, la, la, la lectura, eh, eh, las, las cantidades de páginas es como 115, pero realmente está muy suelto, así que es genial, lo comienzo apenas y ahora me gustó la forma en que está narrado, vamos a ver, sí, está como... Como muy cercano, ¿cierto? Como una forma de... Y, y después hay unos truquitos ahí que también me gustaron narrativamente que hace que el libro sea como más suelto, ¿cierto? Como que uno escuche varias voces sin darse cuenta mucho de eso, eso me gusta. Está una belleza, dice Juan. Siempre me gusta este tipo de coro pueblerino, total, linda. Eh, Walter dice que tiene buen ritmo, así que... Así que quedamos, mis queridos, mis queridas lectoras, eh, a los que se inscribieron al CLE eh, ahí estamos pendientes en el grupo, estamos supremamente conectados en el chat eh, y en las reuniones que tendremos estos tres semanas, listo a los que no se han inscrito al CLE y quieren inscribirse pueden escribirme inscribir, por Instagram o pueden ir al enlace que está en la descripción de este video que es directo a la tienda donde pueden encontrar el club de septiembre e inscribirse también los otros clubes de los próximos meses, así que súper bienvenidos Recuerden eso, recuerden además el clé de viole que empieza este jueves con la Gran no tienen rostro de mujer y el clé el gratis por aniversario eh, de eh, Novela de Ajedrez de Stefan's Fight. Recuerden que lo empezamos a finales de este mes, así que súper pendientes del correo con esa información en ese clé gratis de aniversario. Novela de Ajedrez de Stefan's Fight va a estar buenísimo, también habrá cine Klee en ese clé, así que nada. Se vienen muchas cositas, muchas lecturas, muchos eh, eventos interesantes en el clay, en el estante literario. Vamos a ver si mi computador no falla, si no me abandona y si al menos me deja llegar a Colombia en las últimas, arrastrándome para poder allá reparar el computador y poder desde acá editar los videos y estar en el clay, todo tranqui, porque sí le está apareciendo un mensaje muy terrorista que me preocupa demasiado. Pero bueno cruzamos los dedos, listo, eh, nos vemos entonces, eh, feliz noche para ustedes, que descansen, feliz semana también, feliz día para mí, les mando un abrazo, muchas gracias por haberse conectado, y muchas gracias también por haberse inscrito al club, listo, nos vemos pronto y buena lectura, chau.